Perdón, no tenía mi micrófono activado. Nuevamente, muy buenas noches a todos y a todas las personas que se siguen eh, conectando a estas transmisiones, a este eh, gran proyecto que hemos eh, eh, comenzado en este 2023 y que la única finalidad, como siempre se los hemos dicho, es eh, dar los conocimientos que en algún momento se nos han brindado a nosotros. Desde la parte teórica, como el día de hoy vamos a ver también la, la, la, la parte vivencial, la parte este, de la voz de una persona que, que ha estado inmersa en eh, inmerso en la en la en la problemática como tal. Como siempre les recordamos que nosotros no somos dueños de la verdad. Eh, muy en lo particular siempre he dicho que la verdad es eh, la verdad no existe es 100% relativo. No, eh, para lo que para mí puede ser cierto, para algunos de ustedes es una gran mentira y lo que para muchos es una gran mentira para mí puede ser verdad. Por eso el día de hoy, eh, por eso el día de hoy estamos este, pues bueno tratando de, de realizar estas actividades de, de compartimientos, de poder eh, demostrarle al mundo eh, como el día de hoy eh, lo hemos... Lo hemos dicho, ¿no? Eh, ¿Cómo una persona ha podido salir de las adicciones o cómo puede una persona salir de las adicciones? En temas pasados, en temas pasados eh, ya hemos visto de, desde la familia, hemos visto factores de riesgo, hemos, fi, hemos visto este, eh, los riesgos asociados, psicosociales eh, asociados al consumo hemos visto diferentes temáticas, el duelo, el duelo, eh, uno de los factores más grandes en una persona que tiene un problema de adicciones también. Y pues bueno, para mí, eh, se los había comentado, esta sexta eh, clase, esta sexta transmisión, pues bueno, va a ser algo especial, ¿no? Y, y no porque los demás eh, ponentes eh, no sean especiales, pero este, en, en esta ocasión, este, eh, este ponente el día de hoy pues bueno va a ser su primer ponencia en, en, en un público eh, virtual eh, claro. va a ser la primer ponencia este ya más profesional porque de esta manera es como tenemos que ir viendo nuestra eh, tenemos que ir viendo estoy viendo para es, en este tema bueno eh, más más es un tema ya más profesional para él y, este, y ahorita detrás de cámaras, les digo yo detrás de cámaras, estábamos viendo este, la parte de del cómo nos sentimos en ocasiones, que no tenemos la capacidad del todo para poder dar algo, pero realmente, realmente cuando proyectamos y cuando damos, nos damos cuenta que somos mejores de lo que nosotros eh, mismos pensamos en ocasiones. El día de hoy por la mañana tuvimos la, la, la fortuna de, de haber sido, este, de haber estado invitados por la escuela normal oficial de aquí de la ciudad de Irapuato eh, con una ponencia sobre la ansiedad y estos, eh, y, y estos temas también de, de mucha, mucha importancia porque la ansiedad es un factor de riesgo también para una persona y poder eh, caer en algún problema de adicciones. Entonces, eh, pues para darle eh, comienzo el día de hoy, está con nosotros eh, Enrique Leonel. Él es consejero en adicciones certificado. Y este, y pues bueno, eh, para darle comienzo, eh, Leonel está aquí el público para que comiences con tu con tu ponencia. Eh, si ¿sí quieres gustas, tu micrófono. Listo. ¿Me escuchan? Ok, ¿Qué, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lionel, soy consejero en elecciones. El día de hoy estoy algo nervioso. Como les comentaba Lalo, es mi primera exponencia en, en virtual y espero que sea de su agrado. El día de hoy vamos a comenzar el o más bien me tocó exponer el tema de cómo sanar las adicciones. Me gustaría que me apoyaras con la primera diapositiva. Ok, comenzamos. Eh, ¿Cómo sanar las adicciones? Se lo repito, mi nombre es Leonel, soy consejero en Adicciones. ¿Me apoyarías con la siguiente diapositiva? Antes que nada, siempre me gusta eh, que, el, que, que la gente tenga noción sobre qué estamos hablando. Y antes que nada, aquí les tengo el, el significado de qué es una adicción. Una adicción es una ansia física o psicológica por una sustancia o un hábito. En pocas palabras, sería un placer instantáneo. De esto me da, me da pie para ir con la siguiente biopositiva. ¿Me pueden apoyar? Existen dos tipos de adicciones. Una son las sustancias y una es la actividad. Dentro de la sustancia podemos encontrar el alcohol, tabaco, comida, drogas, etc. Dentro de una actividad que, que forma una adicción se encuentran los juegos de azar, el internet, redes sociales, pornografías, entre otras. ¿Me apoyarías con la siguiente diapositiva? Ok, dentro de la sanación existen varios modelos de, de tratamiento. Existen los modelos de tratamiento alternativos, ambulatorios, médicos, psicológicos, internamientos, el pues modelo Minnesota. Los modelos de, de tratamiento alternativos son aquellos que están compuestos por un conjunto de técnicas eh, apoyadas de personas como yoga, terapias a caballo, quimioterapias, dinámicas, o algunos medicamentos eh, naturistas, este tipo de, de modelo de tratamiento, este tratamiento más bien, se, es necesario cuando una persona todavía no tiene la adicción muy muy avanzada, se podría decir, muy avanzada. A continuación tenemos el modelo de tratamiento ambulatorios. El ambulatorio es cuando vas, vienes, vas, vienes, ya puedes estar trabajando en, en, en una fuente de contención de AA, en, con algún psicólogo, sobre una consejería. También entrarían los, eh, las fuentes de contención como es cuarto y quinto paso, grupos al anón. El siguiente modelo de tratamiento son los médicos. El médico está compuesto cuando vas a una clínica, a un hospital. Eh, llegan totalmente intoxicados de las personas, los, los desintoxican. Este modelo de tratamiento tiene como algunos pluses. Algunos pluses serían como algunas recetas médicas o algún medicamento para controlar la ansiedad, eh, para tener equilibrada la depresión o, o algunos, algunas anomalías que se vayan presentando en, eh, a través de la sanación o en el síndrome de abstinencia. A continuación tenemos el modelo de tratamiento psicológico. El psicológico es un tratamiento... Preventivo, lo podemos trabajar como de prevención, muy importante porque ayuda a liberar o a sanar mediante un fondo de sufrimiento. Te puede ayudar con traumas, situaciones de, de duelo, historia de duelo, alguna pérdida, ya depende de ahí de tu, eh, eh, la parte emocional que quieras a trabajar o que quieras empezar a sanar. Está el, el, uno de los modelos más, más, más sonados, eh, que está, es el modelo de internamiento, que está compuesto por, por profesionales de la salud. Ahí también entrarían los psicólogos, médicos, evaluaciones. El modelo de, de internamientos se ejecuta cuando la, cuando la persona ya no tiene un control sobre su adicción. Entraría esta otra parte donde eh, el internamiento, uno de sus objetivos sería aislar a la persona de su medio ambiente. El modelo Minnesota está conformado por los 12 pasos, eh, personas profesionales eh, de la salud, entre otros. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Me apoyaré con la siguiente biopositiva? Ok, dentro de la sanación eh, me gustaría que se dieran un momento, pues, es un punto que se me hizo muy importante, que empieces a identificar tu entorno social, ya sea eh, el familiar o, o el de amistades. Podemos ver eh, cuatro imágenes, eh, ahí varios se van a identificar, eh, depende de la su so, situación en la que se encuentre. Eh, en una de las imágenes podemos encontrar un, un círculo eh, vicioso donde están eh, varias personas consumiendo alcohol. ¿Por qué les hablo de esta parte? Esto me da hincapié en automático para empezar a identificar algo que se llama factores de riesgo. Por ahí tuvieron una charla, me apoyaron con la siguiente diapositiva. Algo muy fundamental dentro de, de la sanación de, de una adicción es empezar a identificar tus factores de riesgo y tus factores de protección. Aquí les enlisté algunos, que factores de riesgo, conflictos, malas amistades, violencia, inmadurez, sobreprotección, falta de atención o experiencias fuertes. Dentro de factores de protección podemos encontrar algún, algún deporte, ejercicio, Alguna terapia ocupacional, trabajo, estudio, empezar a implementar una buena disciplina. Aquí les pido una, una disculpa porque los factores de, de protección para una sanación más efectiva se me pasó implementar la familia. La familia dentro de, de la sanación de una adicción eh, es, es muy eficaz, eh, es muy... Tiene mucho impacto el apoyo familiar, ya sea de, de, de papás, de, de, de hermanos, de hijos, de, de, de esposo o esposa, depende de cuál sea tu, tu situación. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva? Aquí les enlisté algunos tips dentro de la sanación. Para que una persona quiera cambiar o sanar, tiene, tiene que tener fuerza de voluntad. ¿Cuál es la clave de la fuerza de voluntad? Un buen autoestima. Para una sanación más afectiva vas a ir en contra de tus deseos personales. Durante el transcurso de la sanación, de la sanación atravesarás una batalla entre tu conciencia, tu voluntad y tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, eh, tu adicción te va, te va a estar pidiendo que vuelvas a, a consumir, te, te va a estar pidiendo ya sea el hábito o sea la sustancia, tu voluntad va a decir, no, ya no lo quiero hacer, tu cuerpo y mente va a empezar con, con vas a empezar de imperativo, tu mente te va a estar eh, trayendo recuerdos, eh, ya no lo quieres hacer, sí lo quiero hacer. Otro punto muy importante para una sanación, recuerda que tienes que tener un propósito o un porqué, ya sea tu propósito, tu propósito sea por no volver a pasar por lo mismo, o, o, o, una, o quieres obtener algo diferente, ya no quieres estar pasando por lo mismo, ya te causó problema eh, tu adicción eh, y cuestiones como esas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Eh, ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva? Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos los abuelos apoyar a sanar? Dentro de una sanación eh, está un tema de cómo el proceso y el, eh, la familia en el proceso de recuperación un, eh, recuerden que, que esta parte de, de los abuelos tiene mucho impacto ya sea eh, desconozco, eh, eh, sería su, su nieto, en este caso sería como eh, empezar a, a, tener, a, a mejorar su entorno no sé, una de las primeras interacciones eh, eh, sociales de, de una persona es con la familia, la familia tiene un gran impacto eh, podrían apoyar, no sé, en ya no estar ejerciendo, existen varios roles, varios roles dentro de la familia, como está el rol del, del rescatador, está el rol del recriminador, eh, un ejemplo, eh, que ya no estén como eh, sacándole las cosas en cara, que mira cómo nos tiene todos preocupados, todos angustiados, porque una persona adicta solamente está buscando una excusa para volverlo a hacer. El rol del rescatador es que no le quiten responsabilidades a la, a la persona adicta, que sería eh, que, no se, que no le solape nada. Un ejemplo muy típico, ¿qué pasa cuando una persona es alcohólica? Eh, eh, una noche de copas, ¿y qué pasa el siguiente día? Amanece crudo, desvelado y... La familia, no hagan ruido porque está dormido, anda bien, anda crudo, trae la resaca de, del alcohol, eh, le arriman su, su, su suerito, le arriman su, su, su, su menudo, algo muy típico y como que es de la manera que, que pueden ayudar a, a, a implementar o, o ayudar los, los abuelos en esa parte, no sé si, si les contesté su, su pregunta. Hay otra pregunta que dice, buenas tardes. Bueno, Cristian Rojas Muñoz dice, buenas tardes. ¿El propósito está relacionado con la motivación de la persona? Saludos y gracias. El propósito está relacionado con la motivación de la persona. Entraría en varios, si no me equivoco, eh, entraría en varios ámbitos. Eh, eh, la motivación de una, de una persona es, es eh, más que nada tendría que... Una persona eh, que es adicta, eh, su autoestima a veces lo trae muy, lo trae bajo. En esta parte eh, sería eh, como empezar a, a conocer su, sus virtudes, sus virtudes y... No sé si me podría apoyar ahí, Lalo. Claro. Claro. Eh... Bueno, dando, dando o tratando de dar respuesta a esta, a esta pregunta, donde eh, queremos identificar si la motivación eh, o el propósito está relacionado con la motivación de la persona, es efectivamente cierta esta, esta afirmación, ¿no? Tenemos que considerar que la para, el, el adicto, de una u otra manera, tiene eh, la autoestima, como ya lo había mencionado, este. Eh, nuestro consejero había mencionado que el adicto por lo regular tiene una autoestima baja, ¿no? Tenemos eh, ideas en ocasiones falsas de que nadie nos quiere, eh, tenemos una idea de que no servimos para nada porque relativamente la sociedad nos ha ido eh, des, dis, discriminando, nos ha ido señalando como personas que realmente tenemos una enfermedad por, eh, por maña, por gusto, porque queremos hacerlo, ¿no? Entonces, eh, si vamos eh, dando, si nos vamos dando cuenta que, que a una persona que tiene la autoestima baja le vamos disminuyendo sus oportunidades de crecimiento, ahora dar eh, la parte contraria, ¿no? Donde una persona con una autoestima sana, con una autoestima eh, saludable, pues obviamente va a tener eh, repercusiones positivas en su vida. Entonces, la motivación, claro que es importante en la recuperación de una persona con problemas de adicciones. Ok, ¿me apoyarían con la siguiente biopositiva? Ok, vamos a hacer una, una dinámica. Esa dinámica se me hizo muy... Se me hace muy muy interesante durante la próxima semana deja de hacer lo que sospeches que tú creas que sea tu adicción, un ejemplo aquí vamos a ir eh, un ejemplo sería hacer un lado del internet si lo, si lo usas, no sé, dos horas usarlo 15 minutos, igual redes sociales o el consumo de alguna sustancia, dentro de la sustancia puede entrar eh, el, el refresco, puede entrar el tabaco, puede entrar alguna sustancia más, más fuerte, puede entrar la comida, puede entrar las azúcar o alguna actividad. Si en el transcurso de la semana experimentas alguna ansia o un deseo intenso, significa que eres adicto al, ya sea a la actividad o sustancia. El propósito de esta dinámica, dinámica es reconocer tu adicción. No sé si alguien eh, tiene alguna pregunta relevante a esto. Hay una pregunta en Facebook de Salia, Gómez Salia, dice hola, muy buenas noches, ¿podrías explicarme en qué consiste una recaída emocional de una persona adicta y cómo identificarla? Ok, ¿me podría apoyar ahí ladito? Ay. Claro. Este Gómez Alia eh, dice: ¿Cómo podrías explicarme o en qué consiste una recaída emocional? Tenemos que entender, primeramente, eh, que estamos hablando de una enfermedad y, como enfermedad, eh, existe la posibilidad de tener una recuperación y, dentro de esa recuperación, podemos tener una recaída. Si lo ejemplificamos con una persona, por ejemplo, que es diabética, esta persona se puede controlar. Es una enfermedad que no es curable, al igual que las adicciones. Eh, son enfermedades que no son curables. Entonces, si hablamos de una recaída como tal, en la parte, emoción, en la parte eh, fisiológica de la persona que tiene un problema eh, con, con el diabetes, es, esta persona está en un proceso de contención con medicamentos, con una dieta, este, pero eh, llega el momento donde se siente con la necesidad de volver a consumir alguna sustancia que ha sido prohibida por alguno de los médicos, este, entonces, en ese momento puede llegar a tener una recaída y esa es una, una recaída en la sustancia. Cuando estamos hablando de una recaída emocional, eh, estamos hablando de nuestras propias, de nuestras propias emociones, ¿no? Eh, las adicciones o el adicto cuando tiene una, una, una adicción, valga la redundancia, a la sustancia, eh, o se ha dicho... De, lo, de las diferentes ponencias que es por una falta de, de emoción, ¿no? Eh, porque me siento eh, no me siento querido, porque no me siento identificado, porque tengo un vacío existencial. Cuando tenemos una recaída emocional que, que es muy importante identificarlas es cuando comienzo a sentir que no eh, por ahí voy a apagar el micrófono no sé de quién sea Ah, voy a apagar un poquito tu micrófono, Leonel. Eh, cuando, cuando identificamos que de una u otra manera este, esta persona que ya ha estado en recuperación eh, comienza a tener nuevamente las mismas eh, actitudes, por ejemplo, se empieza nuevamente a deprimir, se empieza nuevamente a aislar, se empieza nuevamente a, a refugiar en algunas otras eh, situaciones como lo hacía cuando estaba consumiendo, entonces en ese momento identificamos que la persona de una u otra manera ya está teniendo una recaída emocional, cuando empiezo a sentir nuevamente que ya no encajo cuando empiezo a sentir nuevamente la necesidad de aislarme, cuando empiezo a sentir nuevamente la necesidad de, de, de, de, de, de volver a tener las mismas actitudes de antes no entonces cuando nosotros identificamos que existe una adicción lo identificamos por ciertos patrones de conducta en ocasiones eh, o lo identificamos por ciertos patrones tanto de conducta como emocionales. no Cuando volvemos a tener estas mismas reacciones, por ejemplo, este es un tema que, que, que, que va a estar un poquito a lo mejor confuso y no quisiera adentrarme mucho porque los chicos eh, que están en rehabilitación están observando y están escuchando la, la, la, la transmisión y pudiéramos como, este, confundirlos a ellos entre lo que es una recaída emocional y lo que es una recaída este, en la sustancia. no Pero lo voy a tratar de explicar nada más así de simple. La recaída emocional es cuando volvemos a caer en las mismas emociones, en las mismas actitudes y en las mismas este, acciones que teníamos cuando estábamos consumiendo. ¿No? y en ese momento tenemos que generar eh, acciones que nos lleven a mantenernos nuevamente en ese proceso de ayuda ¿no? en ese proceso de contención en el que estábamos viviendo existe una teoría y esa teoría se llama la teoría transteórica del cambio esta teoría te habla de cinco pasos que eh, tienes que tener para poder eh, mantenerte o llegar al punto eh, de éxito como lo pudiéramos mencionar y este pero también en esa parte existe una recaída no y es importante la recaída tanto física y emocional porque ahí vamos a identificar qué es lo que no hemos hecho bien este qué es lo que nos faltó hacer para poder mantenernos en este estadio de de, de, de mantenimiento no de, de de mantenerme sin consumo de mantenerme sin alcohol de mantenerme sin drogas este de mantenerme sin esa adicción en la que en la que estábamos viviendo entonces la recaída emocional sencillamente nada más es cuando volvemos a frustrarnos nosotros mismos y de esa manera estamos en riesgo para volver a cometer este, las, la, eh, el consumo nuevamente y tener esta recaída en la sustancia. Adelante, Leonel. ¿Me apoyas con la siguiente? Dentro de, de, del tema está algo que les comentaba eh, eh, mi compañero Lalo, la, la sanación. Eh, dentro de esto eh, estoy yo en, en sanación todavía, estoy en recuperación, y entro el en mantenimiento y es la experiencia personal. Uno de los primeros pasos fue identificar mi adicción y conocer el problema aceptando la ayuda a través de un internamiento que hace uso de terapia psicológica, ayuda mutua, terapia ocupacional, como talleres, dinámicas. Consejería adicciones, actividad física, meditación, oración, algo eh, muy clave para, para mi sanación eh, sobre la adicción. Fue la escuela para padres donde hubo varios temas que se estuvieran tocando y, y, y mi familia pudo comprender eh, esta parte de los roles, eh, pudo esos temas que se estaban tocando ahorita de, de la autoestima, de la motivación y el día de hoy pues me ha servido mucho para, para sanar. En lo personal un, un punto muy importante que que me agrada, que me llena, que me mantiene con, con entusiasmo, con mucha alegría. Dentro de mi, de mi fuente de contención, es a la que me apego más, es el modelo de AA, es de Alcohólicos Anónimos. Dentro de, de Alcohólicos Anónimos existe una guía espiritual conocida como los 12 pasos. Dentro de esos 12 pasos eh, son, son diversos temas. Uno de los que más me, me gustan es el primer paso, que es una aceptación. A través de, se va trabajando, voy trabajando el paso, voy aceptando eh, eh, eh, consecuencias, porque hubo consecuencias dentro de, de, de mi adicción, eh, traumas, eh, una, una liberación, encontré una liberación y, y pues por consecuencia, por, eh, no sé, por, se si me fue la palabra ya como de, de, de ley de cajón, nos entró la, la, la sanación personal. Dentro están otros 12 pasos que te pide que, que te pegues a un poder superior, que le entregues tu, tu voluntad. Existe otro donde empieces a elaborar tu historia de vida, eh, empezar a, a, a reparar daños. Dentro de, de, de la guía también te pide que los, que los identifiques, que los empieces a, a, a reparar, te pide honestidad. Otro de los pasos que también más me agradan es, es, es el doceavo paso, que, que es, es, es trabajando con los demás, es, es, es de compromiso. Algo de lo que me ha ayudado mucho a sanar eh, es estar brindando un servicio, eh, que ahorita tengo la dicha de estar sirviendo aquí en, en el Centro de Integración para Jóvenes y Familias, rescatando ángeles, y, y he encontrado una sanación a través de, de, del, del servicio. Ya de todo esto eh, que les estuve comentando, mi entorno, factores de riesgo, eh, eh, empezar a trabajar con mis emociones, eh, identificar eh, lo que me hace bien, lo que me hace mal, eh, eh, las oportunidades que se me han brindado, y empieza a, a nacer el amor propio. El amor propio me da, y de ahí del amor propio me da hincapié, pues, para seguir eh, trabajando más, eh, más temas sobre las adicciones. Era, estaba algo de lo que el día de ahora también es, es un punto clave eh, dentro de, de mi tratamiento. Eh, eh, se me dio la oportunidad de, de empezar a estudiar, empezar esta certificación que es la 548, conocida como Consejería de Adicciones. Estaba este, hace poquito también tuve otra... Tuve una dinámica con, con una compañera y, y estábamos platicando y llegué a esta, eh, me sacó de una duda. Yo, yo empecé a ejercer la consejería, empecé eh, como que queriéndolos curar a todos, eh, eh, dar mis temas, pero llegué a, a la conclusión, llegué a, a una sanación, les puedo hablar, de que la única persona que se estaba sanando, como soy es consumidor, soy, estoy en, en sanación, estoy en, en un proceso, la única persona que, que se estaba sanando era yo, yo mismo, así como que así como dicen, todo lo que das, o todo lo que brindas, es lo que recibes, está otro dicho, dice todo lo que siembras, es lo que cosechas, otro de los puntos claves es ser constante en mis terapias, tener mi, mi, mi fuente de contención siempre bien presente, ser honesto, ya viene el acompañamiento a, a través de, la, de, de, que mi, de que mi entorno familiar cambió, eh, viene el acompañamiento de la familia y ya por, eh, por consecuencia, pues está todo mi entorno de un, un giro, se podría decir de 160 grados, el cual el día de ahora tengo conocimiento sobre la adicción, eh, tengo conocimiento sobre eh, el cómo, el entendimiento, el cómo desarrollarme para, con mi familia y tengo, esta, tengo el plus eh, de estar sirviendo y seguir controlando mi, mis, mis emociones, eh, eh, tener la fuente de contención como se los decía, eh, pues es una, ahora sí que entraría como una una lluvia de ideas, no sé, si alguien tenga un comentario, o alguna pregunta. Hay una pregunta en, en la caja de chat que dice, Cristian Rojas Muñoz, nuevamente reconocer y, probleme, y problematizar que la persona reconozca que tiene una adicción, ¿es lo mismo? ¿Cómo? A ver, no, no, no alcancé a escuchar bien, perdón. ¿Reconocer y problematizar que la persona reconozca que tiene una adicción es lo mismo? No, son, yo siento que ahí, ahí sí me podrías apoyar un poquito, Lalo, pero yo siento que no, no, no, es lo mismo. Es no. Ok. Sí, eh, ok, me, bueno, la pregunta tampoco no la entiendo muy bien, eh, hablamos de reconocer y... Eh, Reconocer y problematizar que la persona reconozca. Creo que la, la, la pregunta va muy enfocada al tema de, este, de si la persona reconoce por sí misma o es lo mismo que eh, de una u otra manera alguien más llegue a que la persona reconozca el problema. Creo yo que aquí este sí es eh, un poquito... A ver, Creo que sí es un poquito este, es necesario que la persona que tiene el problema de adicciones, pues reconozca por sí mismo que tiene un problema, ¿no? Cuando reconocemos que existe un problema, entonces tenemos una oportunidad de trabajar ese problema. Si no reconocemos que hay un problema, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Este... Entonces es muy muy necesario que sí se vaya eh, manejando el, el el que la persona reconozca por sí mismo esa esa problemática que se con la que está viviendo que en este caso para este tema es las adicciones. Ok, hasta aquí ahorita ya casi iríamos eh, finalizando, no sé si alguien nuevamente tenga alguna alguna pregunta, alguna sugerencia, eh, son bienvenidas. Hay una, eh, un, un estigma que me gustó mucho, eh, que me gustaría compartírselos. Recuerda... Que sanar no significa que el daño nunca existió, significa que el daño ya no controla tu vida. A veces aquello que no podemos entender comienza a tener sentido como va pasando el tiempo. Que no sé, sería todo de mi parte. No sé si Lalo quiere agregar algo. Y recuerden que todos somos rescatando ángeles. Sí, bueno, yo creo que para complementar nada más un poquito, eh, primero, eh, pues yo te felicito mucho, eh, Leonel, aquí en el, de, en el Centro de Rehabilitación, lo conocemos como Keto, eh, sé que de una u otra manera puede ser un poquito complicado el estar frente a un público o una audiencia virtual, al igual que estar en una audiencia este, con personas físicas o, o, o en, en la parte este, vivencial, ¿no? Y este, y que te hayas atrevido a generar este, esta oportunidad de, de, de, dar a conocer que, que sí se puede de una u otra manera, este, se puede, se puede, este, sí se puede tener este, esta comunicación real y profesional de una persona que fue adicta a, este, a ahora que estamos en recuperación, ¿no? Y para ir, bueno, como te comentaba, bueno, aquí en Facebook, este la señora Celia Alcocer dice, felicidades, Leo. Gracias. Eh, por tu ponencia. ¿Qué consejo le darías a las familias para llevar un acompañamiento para su familiar interno? ¿Qué, perdón, no nos escuchar bien? ¿Qué consejo le darías a las familias para llevar un, una, ay, para llevar un acompañamiento para su interno? Un acompañamiento eh, eh, si hablamos aquí centro eh, sobre el, el centro de está esta parte que les comentaba de escuela para padres el acompañamiento familiar es algo primordial se los comentaba al principio eh, la familia tiene un gran impacto ya sea en el autoestima en que la persona no no se sienta eh, sola que siga sintiendo el apoyo eh, un, tiene un gran impacto y como consejo les eh, yo les, les daría que los pues que sigan, que, que nunca, esté esta parte de que eh, nunca pierdan la fe, nunca pierdan la fe. Igual dejen que los profesionales hagan su, hagan su trabajo, sigan las sugerencias de estar acudiendo escuela para padres. Eh, no sé si quieres agregar algo. Sí, eh, nuevamente en Facebook está Arely Jimena Hernández Guerra. Dice, muy bien, muy bien, gracias, Keto, tú, tú puedes. La señora Paloma Aldaco Méndez dice, felicidades, me da mucho gusto ver a Leonel, que sea un testimonio de que sí se puede salir de las adicciones. Saludos, les mando un gran abrazo, la señora Paloma. Y la señora Estrellita MK Guerra dice, felicidades, Keto. Eh, y pues bueno, en esta parte son las... Creo que hasta me estoy sintiendo celoso, ya tiene, tenemos una muy buena participación en, en Facebook, este, pero, pero me da muchísimo gusto esta parte, ¿no? Y que, y que dentro del proceso de la sanación alcancemos a entender que las adicciones realmente son una, una enfermedad, ¿no? Cada quien podemos llegar a tener esta perspectiva muy personal. Eh, te voy a apagar un poquito. Ahí está. Tenemos que entender que las adicciones son una enfermedad, ¿no? Y cada, cada uno de nosotros eh, vamos a tener una perspectiva muy personal. Yo, por ejemplo, este, en algunos momentos he hablado que las adicciones eh, son una enfermedad que nosotros, en la que nosotros decidimos. Decidimos estar enfermos o no estar enfermos. Una enfermedad que no decidimos nosotros es un cáncer, un diabetes... Un este, eh, este tipo de enfermedades que, que, son ad, que son adquiridas con el tiempo, pues bueno, eso yo considero una enfermedad y eso es una, una perspectiva muy personal. Las adicciones como tal este, creo yo que eh, son enfermedades que vamos eh, eligiendo tenerlas o no. Y va a llegar el momento en que se van a convertir en una patología en a una, en una situación crónica y entonces sí se van a convertir en una, eh, en una enfermedad que ya no va a ser curable. Cuando nosotros este, hablamos de esta, de, de, de esta situación y alcanzamos a entender la problemática como tal, como una enfermedad, precisamente yo estaba, por ejemplo, ¿no? eh, eh, teníamos la sesión el día de mañana, o esta sesión la teníamos programada para el día de mañana, pero este, yo tengo una revisión médica muy importante el día de mañana a las 7 de la noche, entonces, yo alcanzo a identificar que el problema que, eh, de salud que probablemente yo llegue a tener es importante. Entonces, yo le, doy la, eh, yo le doy de una u otra manera esa importancia real a lo que estoy viviendo, ¿no? Pero si yo dijera que esta enfermedad no es una enfermedad y que simplemente es algo pasajero, este, pues no le voy a dar la importancia. Cuando nosotros como adictos le damos esa importancia real a la enfermedad, pues entonces vamos a trabajarlo de esa manera, ¿no? Eh, otro ejemplo que yo tenía eh, aquí este eh, tuvimos eh, una una mala experiencia eh, y me refiero a una mala experiencia porque un chico este que estaba eh, que está interno dentro del centro de rehabilitación este pues generó una deshidratación por una diarrea crónica que tuvo entonces la familia la familia es muy muy muy frecuente la familia apoya a su hijo y todo pero este, en ocasiones nos decía, ¿sabes qué? Es que no puedo ir hoy en esta, eh, a la hora de la junta eh, porque estoy enferma también yo, ¿no? O porque me siento cansada, porque acabo de salir de trabajar. Entonces, eh, hablando de esta, de esta situación, el chico eh, lo tuvimos que trasladar a, a, al hospital general, está bien, ya está aquí con nosotros nuevamente, solamente este, necesitó una atención un poquito más profesional porque también tenemos que entender esta cuestión. Los centros de rehabilitación son centros de rehabilitación. No son hospitales. Y cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que tener la vinculación directa con, con, con, con profesionales de la salud. Y en este caso, por ejemplo, Rescatando Ángeles tiene una muy buena comunicación y, eh, y trabajo continuo con los hospitales. Eh, por ejemplo, el hospital general de aquí, ¿no? Entonces, la situación era esta, ¿no? Eh, esta persona, eh, mamá de este chico, eh, no podía venir en ocasiones a juntas, ¿no? Pero cuando él estaba ya internado en un hospital, entonces sí tuvo la oportunidad de poder pedir permiso para faltar al trabajo, este, tu, eh, tuvo la oportunidad de quedarse eh, 24 horas durante dos días que estuvo este, este chico hospitalizado, estando al pendiente de qué era lo que estaba pasando, porque ahí sí estaba identificado como una enfermedad, ¿no?, en ocasiones nosotros, eh, o las familias, lo veíamos en la sesión anterior con la, con la doctora Katy, eh, la tanatóloga, este, donde pensamos que nosotros vamos y ponemos a nuestro familiar enfermo en un centro de rehabilitación para que curen al enfermo, para que curen al adicto, para que curen a la persona que tiene el problema, ¿no? Y nos olvidamos que nosotros somos parte de la adicción de esta persona, ¿no? Este, porque las adicciones o la adicción es una enfermedad aprendida. En algún momento de tu vida lo aprendiste dentro de tu primer núcleo, el núcleo familiar, con mamá, con papá, con hermanos mayores, con tíos. Este, entonces, eh, esta, eh, esta enfermedad se me fue lo que estaba diciendo, pero bueno, ¿no? eh, eh, esta parte eh, sí es muy importante que la familia se identifique y que empiece a darle como esa... Val, ese valor real al trabajo que están haciendo los profesionales en el tema de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, mi, mi, mi profesión es administrador de empresas. Yo soy licenciado en administrador de empresas. No soy profesional probablemente en la salud, pero toda mi capacitación, todos mis estudios después, de, de, de, después y antes de la licenciatura, pues bueno, fueron en temas de prevención, aunado a que también yo tuve problemas de adicciones y la única forma en la que, en la que podemos empezar a sanar es con el apoyo real de la familia, este, teniendo un objetivo y un proyecto de vida claro y conciso. Porque cuando tenemos un proyecto de vida claro y conciso, vamos a despertarnos todos los días con la intención de poder lograr ese objetivo que tenemos, no llegar a la meta. Si no tenemos ese proyecto de vida, pues obviamente no sabemos ni para qué nos vamos a levantar. El proyecto de vida de Lalo Padilla, por ejemplo, es mantener este centro de rehabilitación en las condiciones óptimas para que pueda funcionar. Y que probablemente con mi trabajo haya algunas personas que tengan la voluntad, ellos tengan la voluntad, no yo, yo estoy haciendo lo que me corresponde, pero que la persona que tiene el problema de adicción, tenga la voluntad de salir, pero ese es mi objetivo, y ese es mi proyecto de vida, si yo recaigo este día, si yo eh, voy y consumo, si yo voy y me pongo hasta las chanclas, pues créanme que ese proyecto de vida, pues va a fracasar, ¿no? Entonces, teniendo un proyecto de vida claro, es una de las mejores formas en la que el adicto puede llegar a tener un proceso de rehabilitación real y eso va eh, obviamente aunado a un proceso continuo de principio a fin de, de, de, de que comiences con un proceso el primer día y termines al cuarto mes y que después de ahí te des cuenta que necesitas más contención y que necesitas estar en un proceso eh, eh, de terapias ambulatorias también y, este, y de esa manera es como vamos a empezar a tener un cambio de, de, de chip en nuestra mente. La, la señora Alma Delgado tiene su mano levantada. ¿Quiere preguntar algo, señora Alma? Sí, Lalo. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, como bien sabes, este, mi hijo ha tenido ya varias este, bar, varios internamientos. Aquí el tema es de que lo que escucho que la familia es el verdad, este, que la familia tiene que estar de acompañamiento en el proceso de ellos para que puedan salir adelante. Muchas veces, mmm, a mí ya, como ya han sido varias veces la, los internamientos, esta vez ya me, me, me dijeron mi, mi esposo, mis hijos, pues ya no querían acompañarme, ¿ves? Ya no, mmm, los domingos vamos, porque era... Todo el día, ¿ves? Pues es prácticamente todo, todo mediodía. Luego a veces a mí sí se me, se me complicaba, ¿verdad? Pero más que nada era que me decían ellos, siempre estás tú ahí, siempre estás apoyándolo, siempre estás y él no cambia. Él no cambia, él sigue, sale y sigue siendo la misma persona. Pero ahora que es, hemos estado con la doctora Katy, pues ya este, en las pláticas que, que tuvimos con ella, pues sí nos dimos cuenta de que, de que es muy importante, ¿verdad? Este, de que uno esté al pie pues al pie del cañón con, con ellos y, este, y que sí, pues sí, la familia como familia es lo primero, porque de ahí... Como tú sabes, puedes saber, este, la mi familia es una familia muy tóxica, mucho, muy tóxica, este, entonces es muy difícil, es muy difícil para para nosotros, bueno, para mí, para mi esposo es muy difícil, para mi hijo, pues mucho más, ¿no? Porque pues él a la, tiene a la mano, a la mano tiene lo que él quiere, ves, lo que él quiere consumir. Lo tiene en la esquina, lo tienen los primos, lo tiene los tíos, lo tiene. Entonces es difícil, ¿verdad? Pero, pero te digo, ahora que hemos estado con la doctora Katy, pues sí, la verdad que hemos aprendido mucho. Y yo, este, pues estoy muy agradecida con ustedes y estas pláticas me siguen ayudando para seguirme dando cuenta de que hay mucho todavía que aprender. Gracias. Muchísimas gracias. Este. Y creo que, creo, que, creo que en esta parte podemos entender que, que en ocasiones, y, y podemos darnos cuenta lo, que es muy claro y muy cierto lo que se dice dentro de un proceso de rehabilitación. Y creo que no solamente en un proceso de rehabilitación, sino en un proceso de, este, de, de ¿cómo se llama? De, de, de ayuda. Es que en ocasiones, este, acá te estoy teniendo problemas con mis luces, <ríe> eh, tenemos que cambiar nosotros. Y, te, y, y darnos cuenta que, bueno, no hay familia perfecta, pero sí tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Y, y hacer por nosotros mismos este, lo que está a nuestro alcance. Hay un dicho que dice, Dios eh, va a hacer lo que a ti te corresponde. Haz el trabajo de Dios, que Dios va a hacer lo que, lo que, lo que tú no puedes hacer. Algo así dice el dicho, ¿no? Entonces, empezar a trabajar eh, de una u otra manera con la perseverancia, ¿no? Nunca perder la fe, decía Keto o decía Leonel hace rato, este, que el último que podemos perder es la fe, ¿no? Y en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, hablando de eh, en lo personal, ¿no? A lo mejor Leonel puede decirlo desde su perspectiva de vida, pero hablando en lo personal, por ejemplo, yo ocupé de varios centros de rehabilitación, ocupé de más de 13 años de proceso dentro de las adicciones para poder darme cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y hoy, y hoy que estoy... Puedo decirlo de este lado, me doy cuenta también que mucha de, yo soy muy creyente en Dios, ¿no? Yo tengo una creencia o una, una eh, creencia en, en la parte espiritual muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que en ocasiones eh, Dios nos pone pruebas y a lo mejor voy a salirme un poquito del contexto profesional para meterme en la parte religiosa o de, o de creencias religiosas espirituales. Pero sí creo que Dios en ocasiones nos pone pruebas para poder aprender, ¿no? Para pro, poder aprender de la, de la problemática que estamos teniendo en el momento y después poder dar, dar, dar a las personas que tienen este problema. Nos sucedió hace, y eh, muchas de, de las personas que nos conocen saben que hace un año y medio aproximadamente eh, tuvimos un problema muy fuerte en la familia. Tengo un sobrino que en aquel tiempo tenía dos años, hace un año y medio tenía dos años, estaba por cumplir dos años y se le detectó cáncer, ¿no? Entonces nosotros escuchábamos del cáncer y decíamos, ¡ay, pobrecita de las personas con cáncer! ¡Ay, pues este hoy es viernes, vamos a ver si podemos recaudar algo y vamos a llevar al hospital donde están estas personas, ¿no? O sea, sentíamos porque somos seres humanos, pero... Cuando nos pasó, cuando es y a la familia completa, no más a mi hermana, este, mamá de la de, del niño, este, cuando nos pasó en lo, en lo personal, nos damos cuenta que, que que lo último que podemos perder es la fe, no. Que, este, que Dios eh, nos puso o, o le pudo poner esta prueba a mi hermana para que ella tuviera el conocimiento, porque hoy habla como una, una profesional en el tema de, del cáncer. Ella habla de patologías, ella habla de células cancerígenas, ella habla y habla, no, por todo lo que aprendió, porque mi, mi sobrino estuvo hospitalizado un año completo en, el, en un hospital se llama Ito, en Querétaro. Entonces aprendió. Ella ahora tiene la oportunidad de poder darle ese acompañamiento a algún otro familiar este, eh, que tiene esta problemática y de esa problemática poder sacar algo positivo, ¿no? Ayudar, ¿no? Desgraciadamente podemos decir, bueno, ¿y qué culpa tienen, por ejemplo, los niños? ¿Qué culpa tiene mi hijo de haber caído en las adicciones? Pero decía, eh, decía por ahí, ¿por qué? No, o sea, ¿por qué a ti no te puede tocar? ¿Quién eres tú? para que a ti no te toquen los designios de, de, de, de ese poder superior, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿quién soy yo para no haber vivido todo lo que viví? Y en, una, en alguna ocasión pudiera yo platicarles o contarles toda la historia de mi vida, y mucha gente me dice, es que no te la puedo creer, ¿no? Pero todo eso que yo viví el día de hoy, pues bueno, me sirvió para poder estar aquí con algunos chicos, algunos que han tenido o han sido casos de éxito, algunos que han tenido sus procesos de recaída y algunos que han, pues bueno, ya ni siquiera están aquí, ¿no? Este, y creo yo que toda esta parte, pues bueno, es empezar a darse cuenta que el cambio lo tenemos que hacer nosotros, por nosotros mismos y posteriormente las cosas van a venir por añadidura. Hay un mensaje en la cajita de chat donde dice, escuchando la plática me doy cuenta que mi hijo está cayendo en una recaída emocional. Por más que intento acercarme a él, no logro conseguir algo. algo. Él está negando asistir a un grupo de ayuda. De hecho, está en desacuerdo en que tome este curso. Leonel, tú que eres joven y que estás luchando, por favor, dime cómo puedo hablar con mi hijo y te felicito. Ok, eh, relevante a contestando la, la pregunta de la señora, Entonces, a mí me gustaría hacerle la, la invitación, la invitación para eh, poder hablar un poquito más, más a fondo eh, sobre el tema. Existen varias, eh, varias dinámicas. Tengo varios, eh, varios temas eh, preparados de eh, la confianza, cómo, cómo fortalecer la, la confianza. No sé un ejemplo me gusta hacer mucho esta dinámica, a veces yo le pregunto el color, fecha de nacimiento, tipo de música, comida, eh, o algún hobby que tenga, ya sea de, hago la pregunta de, de hijo a madre, o de madre al hijo, y a veces no tienen que, eh, no me contestan porque no, no lo saben. ¿Por qué hago este comentario? Porque son, a veces lo, lo vemos, son, son, Pueden decir que son preguntas o cosas que, que dicen absurdas, las podrían tomar o, o pasan eh, desapercibidas, pero dentro de, de la recuperación o, o, o de todo esto de la sanación tiene mucho, mucho impacto. Aquí, hay, aquí se estaría trabajando la, la comunicación. No sé un ejemplo eh, por qué no, no, no ha servido o, o, no, o él no se quiere prestar... Eh, eh, para venir a una fuente de contención, eh, eh, está la, la, la negación, está la negación de que a veces de, desconocemos todo este tipo de, de, de fuentes de, de contención, este estaba la de la comunicación, del 1 al 10, hagas esta pregunta, ¿qué tanta confianza crea que le tenga a su, su hijo de, a, hacia usted? Por eso no se acerca, a veces uno necesita la ayuda y, y, y tiene la, la, la intención de querer cambiar, pero... Eh, no sabe cómo, no sabe cómo pedirla una, no sabe cómo acercarse, ¿por qué? Porque tienen miedo a de, te dije, yo te lo advertí, te dije que no te juntaras con ellos, con tus amistades, y hemos de, de ayudar, o, o en este ámbito tenemos que ser un poquito inteligentes, e igual eh, puede, puede, se le hace la invitación a la Escuela para Padres, tocamos eh, el tema, porque si un, un poquito de más de, de, de de cuestiones personales, igual la, la, la entiendo, es otro tema de cómo piense y cómo actúa un adicto, el saberlo identificar. Eh, eh, eh, eh. Dicen que el adicto es, es, es, es el amo de la mentira y del engaño. Ya cuando una, una adicción está muy, eh, eh, está muy avanzada, pues ya es, eh, eh, son consecuencias fuertes, igual se si todavía está de prevención. Eh, eh, pues aquí estamos para, para servirles, pero algo, eh, contestando a su, a, a su pregunta, eh, es, es la confianza. La confianza, igual hay que, hay que hacer un inventario moral y ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Tome en cuenta, para fortalecer la confianza, no sé, un ejemplo, eh, yo tengo un hijo, sé que a mi hijo le gusta el color rojo, llego con un regalito rojo y en eso... Esto lo podemos usar como que ser más inteligentes. Yo con un detalle, una playera, una gorra roja, sé que le va a agradar y sabes qué, hijo, cómo te sientes, cómo estás. Y de ahí poco a poco se pueden ir implementando, se pueden ir fortaleciendo la comunicación para que él se preste para recibir la ayuda, igual la comida y, pues, y todos esos puntos que le estuve tocando. No sé si alguien quiere agregar algo más o alguna pregunta más que tenga. Bueno, eh, para, para darle agilidad a la, a la transmisión, eh, dice Alicia Franco Dávilo, gracias. Se pueden ¿sí pueden compartir grupos de apoyo para jóvenes de León. No, no sé si se refiere a que si pudiéramos, ay, perdón. No sé si si la pregunta, señora Alicia Franco, se refiere a si pudiéramos ir nosotros a generar un grupo de ayuda este con chicos de León o si hay instituciones este de apoyo en León. Si es la, la, si la pregunta va enfocada a, a instituciones, en León, pues bueno, eh, hay centros de rehabilitación también. Este, hay eh, centros de, de, de, de atención a personas este, con problemas de adicciones que son de gobierno, como por ejemplo, creo que en León se encuentra uno que se llama El Calla, este, y algunos otros no, igual se lo, se lo investigamos. Y, este, y si la pregunta iba enfocada, si podemos ir a León a hacer algún tipo de intervención en cuestión de, un, de una charla ambulatoria o, o grupos de ayuda ya crearlos, con muchísimo gusto este, pudiéramos estar allá con ustedes acompañándolos hay otra, pre, otra que dice Brenda Cecilia, muy buena plática, gracias Leonel, felicidades, Ay, y no pueden poner algo de eh, felicidades a Lalo o, o gracias Lalo o algo así, no se cree eh, aquí en el Facebook dice Leonel dice Dorothy la madre, bueno, dice la coach Dorothy Leonel, muchas felicidades por tu crecimiento gracias por hacer la diferencia te lo reconozco, Sol Rodríguez saludos, eh, Ani felicidades a los dos, un gran logro, pero claro que sí fui a la escuela para padres. Dorothy, muchas veces no hay que ver el mensajero, hay que ver el mensaje y nunca perder la esperanza y la fe. Les digo que ya me me sentí celoso de de Leonel, ¿no? Todo, este, pero esa es una una gran una gran motivación este para mí el el hecho de que en ocasiones sabemos que nuestro trabajo funciona y funciona bien, ¿no? Solamente hay que tener esta, este, esta, este apoyo y esta y este acompañamiento, este, para más, para más personas. De hecho, este, me voy a, me voy a, a permitir, este, comentarles que una de las, de las intenciones más grandes de, de, de generar este eh, esta primera eh, participación esta primera actividad que tenemos como asociación civil para el 2023 que fue eh, esta escuela para padres durante o que va a ser durante faltan dos más eh, en este mes de enero este va a ser generar o, o me gustaría mucho que todos los que nos unimos a esta a estas sesiones virtuales pudiéramos llegar a generar esa red de apoyo aquí hablábamos mucho de las redes de apoyo no entonces, todos nos unimos por una razón. Yo creo que aquí nadie se unió porque quería aprender de Dios, ¿no? Yo, yo, yo creo que aquí nadie se, se unió porque quería aprender cómo hacer un pastel. Yo creo que aquí nadie se, se, se unió a esta reunión por querer saber cómo este, eh, eh, obtener una visa para irse a trabajar a Estados, a Estados Unidos o a Canadá. Nos reunimos, creo yo que todos los que se están conectando se reunieron porque hay un problema eh, o porque queremos aprender a cómo ayudar a las personas con este tipo de problemas. Y nosotros generamos hoy, precisamente en la charla que tuvimos en, en, en la normal oficial, eh, la, la coach Dorothy Dorothy este, hacía una una pregunta: ¿no quién va a gobernar nuestro? Eh, tengo miedo de llegar a una adultez mayor, algo así decía ella, y saber, y no saber quién va a gobernar eh, nuestros nuestras nuestros municipios, no nuestros estados. Y muy a lo lejos alcancé a escuchar una voz que decía, pues lo van a gobernar puros rateros, decía, ¿no? Entonces, se me vino a la mente y le, y, y, y, y le contesto a esta persona, ¿no? este Probablemente es verdad que la mayoría de los gobernantes tienen esa virtud, ese, esa virtud de poder robar sin que se les meta a la cárcel, pero si tenemos identificado que estas personas son las que están gobernándonos. ¿Por qué no empezar por nosotros mismos para poder ejecutar una acción que nos lleve en algún momento a poder estar en una Cámara de Diputados, en una presidencia, en una regiduría, para que las personas que nos están gobernando no sean ladrones, ¿no? Porque yo voy a poner de mi parte para que las cosas funcionen. Pero hay muchas personas que estamos sentados en la televisión, estamos sentados viendo este, periódicos o noticias virtuales, y, pon no, bueno, ¡ay, mira, ya se robaron ahora esto! ¡Ay, que la cuarta T! ¡Ah, que los prianistas! ¡Ah, que todo empezamos a criticar, pero no nos levantamos del asiento para poder hacer el cambio. Yo estoy en desacuerdo de muchas cosas este, eh, de gobiernos municipales, estatales y federales, pero no me puedo quedar sentado esperando a que las cosas cambien, sino me tengo que poner de pie para empezar a trabajar y hacer que las cosas cambien desde mi perspectiva, desde lo que yo quisiera que empezara a funcionar, ¿no? Entonces, eh, les voy adelantando un poquito, espero que, que cuando culminemos esta, esta escuela para padres de manera virtual, tengamos la oportunidad de poder conocernos en persona, poder con, eh, compartir a lo mejor un desayuno, una comida, una cena, este, y, y poder seguir aprendiendo para poder ser comunicadores para poder ser agentes de cambio en algún momento de nuestra vida y esa es la mayor intención eh, de generar estas estas actividades no para mí no para los chicos de rescatando a ángeles porque aquí pues están bien pero allá afuera hay muchas personas que están esperando que llegue alguien no y respondiendo a la pregunta este que decía eh, bueno no sé no sé quién sea pero dice motog Leonel, bueno, ¿Cómo puedo hablar con mi hijo? En ocasiones tenemos que entender que nosotros como padres o ustedes como padres no van a poder ayudar a su hijo, ¿No? Ustedes como padres no van a poder acercarse, decía, decía Leonel que había, que hay roles en la familia y ustedes son padres y no podemos ir caminando por la calle queriéndoles decir a nuestros hijos, soy tu mejor amigo y platícame, este, todo lo que te está pasando porque no puede ser, o sea, no va a suceder, entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer probablemente este al, al, al hijo de la señora que está conectada con Moto este lo que hace falta es que ella se comunique con alguien más y le pida la ayuda a alguien más para que esa persona pueda acercarse a su hijo y empezar a platicar y en algún momento de su vida ella va a tener que ser esa agente de cambio también para poder ayudar a otra familia no entonces dice el dicho nadie es profeta en tierra eh, propia tenemos que salir a pasar el mensaje a otros lados. Yo no te puedo decir que mi centro de rehabilitación o nuestro centro de rehabilitación es el mejor porque estoy hablando de mi centro, ¿no? Eh, pero sí puedo hablar de otros centros que son, son muy, muy buenos porque yo los veo desde otra perspectiva. Ustedes van a poder venir en algún momento aquí y decir si somos buenos o no somos buenos, ¿sí? Entonces, este eh, pues, no sé si haya algo o alguien... este que quiera eh, hacer alguna intervención para antes de ir culminando con esta sexta transmisión de Escuela para Padres. Yo como que veo que la señora Alicia Alicia Franco como que le quiere picar al micrófonito para poder hablar. Sí, a ver, que ahí el microfonito y denos su... su... Bueno, yo te quiero agradecer este, yo tengo un nieto ahorita con problema de, tuvo, bueno, ya estuvo internado, ya salió y por eso yo preguntaba, mi preocupación es que no he encontrado en León un grupo de jóvenes de apoyo para integrarse. Y una prima mía que también tuvo un problema con su esposo de adicciones, me decía que, que mientras una persona que está en recuperación no tiene un grupo, no se puede recuperar. Mm -hmm. Entonces esa es mi gran preocupación que este joven ya tiene casi va a ser un año que salió de, de, la, de internamiento y no ha encontrado, dice que no ha encontrado un grupo aquí en León donde él se sienta en confianza, a gusto. Por eso preguntaba si nos pudieran compartir qué grupos existen en León para yo pues platicar con él porque platicamos, bendito sea Dios, platicamos muy abiertamente de esto. Y para ver, este, sugerirle o decirle, mira, hay estos grupos, a ver a cuál te gustaría a ti asistir o ve probando, no sé, esa era mi pregunta. Y muchísimas gracias, están ayudando a muchas personas. Yo también trabajo en, en una asociación de rehabilitación, pero de personas con, con, este, con deficiencia mental. Entonces, este, yo entiendo mucho tu punto de vista como como estar en una asociación al frente, todo lo que uh -huh. se tiene que enfrentar, resolver día con día, fondos, este, las personas, los tratamientos. Entonces, yo te entiendo muchísimo, Leonel, y me encantó con... No, Leonel? sí eres Leonel, tú no. Sí, Daniel, yo soy Eduardo y Leonel, tú. Y Leonel también. ¿Tú eres Lalo? Sí, Así Lalo. Es. Sí, Lalo, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Cuenta conmigo, con mi centro de rehabilitación para personas con discapacidad intelectual aquí en León. Y cuando quieras platicamos para ver de centros, ver de pues tanta cosa que hay que, que platicar en, en estos centros y cuando de verdad te paras del sillón porque quieres ayudar a hacer algo, eso es el más bello sentido de vida que puedes encontrar. Muchísimas gracias. ¿eh? Sí tenía ganas de picarle el micrófono. gracias <risa> sí nos volvemos expertos en, eh, en identificar las, la, las emociones, ¿no? Aquí sí. en la cajita de chat le dejo mi número de teléfono. Me gustaría mucho, sí, tener ese, ese contacto directo con usted y ver algunas posibilidades, algunos proyectos también para, pues, para ir, sí. ir a León. Uh -huh. Encantada, Lalo, con mucho gusto aquí estamos a tus órdenes, ¿eh? Yo tengo escuela para padres también, este, para personas que tienen un hijo con discapacidad mental. Entonces, también podemos entrelazar que las personas que gusten, este año la vamos a hacer presencial, gracias a Dios, ya estuvimos virtual dos años, y la da la psicóloga, que es una excelente psicóloga, entonces la podemos hacer también mixta, que sea virtual, por si alguna persona de aquí del estado se quiere conectar, con mucho gusto están invitados, ya te haré yo llegar la, la invitación más formalmente. Sí, muchísimas gracias. Acaba de, decir, de, acaba de hacer una, una, eh, un punto muy clave, ¿no? Si no nosotros como seres humanos eh, somos sociables y al, al ser sociables necesitamos de tener un grupo para poder comunicarnos. Si tenemos, si nuestro grupo este, eh, es, decía un amigo mío, nuestra, no, no, nuestras cinco amistades más cercanas van a definir quién somos nosotros. Si yo me junto con personas que tienen problemas de adicciones, si yo me junto con personas que tienen el gusto por eh, eh, agarrar lo ajeno, si yo me, gusto con, me junto con personas que tienen este, una adicción a no hacer nada, si yo me junto con personas así, así voy a ser yo, en cambio, si yo me junto con cinco personas, si mis cinco eh, amigos más cercanos son profesionistas, son eh, emprendedores, son personas que salen a la calle a, a querer ayudar a alguien más, si son personas que están en, en, en trabajo constante, pues entonces yo voy a ser una persona como ellos, porque yo necesito este, de una u otra manera hacer lo que ellos hacen para poder ser aceptados, ¿no? Entonces, sí es muy importante que generemos nuestros grupos de apoyo. Y aquí hay eh, aquí está conectado una persona, déjenme ver si todavía está, eh, José Luis. Padrino José Luis. Él este tiene mucho conocimiento en, en, en grupos de apoyo en toda la República Mexicana. No sé si se ha conectado por ahí todavía. Bueno, creo que sí está conectado, pero a lo mejor se fue al baño. <ríe> Entonces, pues bueno, con él voy a, voy a investigarlo, me mando un mensajito y yo le envío si, si es que hay algún grupo de apoyo en León donde podamos este, recomendar. Entonces. Mmm, Dice nada más para terminar, la señora Celia Alcocer, este, yo busqué a alguien para que hablara con mi hijo y fue dentro de un grupo porque me identifiqué mucho con ese chico y siento que fue una muy buena idea. Esa, esta persona, la señora Celia Alcocer, es mi mamá y recuerdo muy bien que, este, que ella fue la que me llevó una vez, yo había salido de un centro de rehabilitación. Yo estaba eh, interno, había, había salido de un proceso de rehabilitación y había tenido una reincidencia nuevamente, una recaída. Y en una ocasión llegó una persona a tocar la puerta y me preguntó, ¿tú eres Lalo? Y yo le dije, no. Y luego me dice, es que vengo de un grupo. Y le dije, menos, y le aventé la puerta. Y dije, ya me va a volver a anexar mi mamá. Esta persona me invitó a participar a grupos de cuarto y quinto paso que, este, que de una u otra manera me ayudaron. Eh, yo creo que en algún momento, si ustedes me lo permiten, para, para no alargar tanto esto, puedo hacer este, extensiva parte de mi vida y que se den cuenta que los procesos de rehabilitación son mmm, difíciles y que la familia lo último que puede hacer es perder la fe. Se los vuelvo a repetir, yo estuve en, en procesos de ayuda durante muchísimo tiempo. Eh, eh, mi familia, eh, no sé cómo le hizo, gastó eh, mucho dinero en hospitales porque yo me quería quitar la vida, porque me, me quería suicidar, por sobredosis, este, eh, los hospitales eh, eh, de gobierno ya no me aceptaban, tenían que buscar hospitales privados, eh, internamientos, eh, centros de rehabilitación, eh, psicólogos, psiquiatras, médicos, brujos. Recuerdo mucho de un, de, un, de un señor que me llevó a que me curara con la santa muerte, ¿no? Mi mamá es católica, católica más no poder, de hueso colorado, que, que casi casi quiere bajar a Dios con sus oraciones, y me llevó con un brujo que curaba con la santa muerte porque le dijeron que él me iba a ayudar, y este, entonces hizo todo lo posible, ha habido y por haber, a, eh, y nunca se rindieron, ¿no? Entonces, este, en algún momento pudi pudiéramos tener esta, hay una conferencia que se llama de, del infierno al al cielo y esa conferencia es parte de mi vida en un día hacemos una, una la programamos para poder transmitirla también a lo mejor de manera presencial o en o en, o en vivo entonces Leo Leonel no sé si nos gustas ayudar a despedir el, eh, esta esta charla Ok, eh, pues espero y les haya agradado la, la charla. Igual si, si quieren ahí las, las personas que estuvieron eh, eh, mandando mensaje de cómo, eh, cómo fortalecer la comunicación y todo, estamos para, para servirles. Igual, cualquier, eh, ¿quieren algún tema en específico? ¿Tengo tips familiares? ¿Cómo fortalecer la, la, la comunicación o, o alguna otra terapia? ¿O, o quieren que...? que empecemos a, a trabajarnos en la consejería con algunos de sus familiares, pues se ponen en contacto con, eh, con Lalo y, y estamos para servirles. Y pues muy buenas noches todos y muchas gracias por el apoyo. Bueno, entonces el teléfono de, de la oficina aquí donde Leonel está ayudándonos en, en la consejería es el 462-962-4051. Eh, ahí pueden ponerse en contacto con él o en redes sociales también este, a, en Rescatando a Ángeles o Lalo Padilla, si nos gustan buscar y darnos un like también, les, se los agradeceríamos mucho y, este, y pues cualquier persona que tenga el interés por algún tipo de consejería pues en este teléfono puede encontrar a Leonel, entonces pues muchísimas, muchísimas gracias nos vemos en la próxima transmisión Yeah.